Hoy nos encontramos en la ciudad de Cartagena, en la Conferencia de Alto Nivel para el Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre, auspiciada por el Ministerio de Ambiente de Colombia y la Embajada del Reino Unido. Hoy hemos visto una serie de presentaciones y de conferencias que nos aluden a la situación en América Latina y el Caribe sobre lo que significa el tráfico ilegal de fauna. Pero no hemos visto la participación de las comunidades locales y eso es lo que venimos desde el sinchi a traer a esta conferencia. Mañana en el marco de esta eh, importante conferencia, el Instituto Sinchi, financiado a través de Jeff Corazón de Amazonia ha traído a sus comunidades de la estrella fluvial de Inírida a que presenten su trabajo de monitoreo comunitario. Este trabajo de monitoreo comunitario nos muestra la gobernanza que a través del tiempo han venido teniendo las comunidades locales y el trabajo de, eh, de dedicación y de conocimiento científico que el Instituto Sinchi ha transferido a esas comunidades. Crédito tengo que darle a Mariela Osorno quien ha sido la líder de este proyecto en el marco del GEF Corazón de Amazonia. Los invitamos a que pasen por nuestro stand y nos acompañen en este evento paralelo. Serán bienvenidos ustedes. El monitoreo comunitario es una de las herramientas más poderosas eh, para generar información científica, por un lado, por el otro lado, nuevo conocimiento en los territorios sobre el uso y el manejo de la fauna, pero además es una herramienta muy valiosa para eh, fortalecer la gobernanza en los territorios. Este fortalecimiento de la gobernanza en los territorios se constituye efectivamente en una barrera y en una manera de enfrentar el fenómeno del tráfico ilegal de vida silvestre, que es el tema que nos compete en esta conferencia. Este monitoreo se enfoca particularmente en aquellas especies de fauna que están ligadas a la dieta de las comunidades en el territorio, eh, que hacen parte de su cultura, y en el monitoreo lo que hacemos es evaluar cuál es la magnitud del uso de esas especies y eh, paralelamente estamos identificando aquellas especies que se usan más y con mayor frecuencia y eh, evaluamos la disponibilidad poblacional que, ha, que hay de estas especies y con esto evaluamos la sostenibilidad de ese uso, si las especies se están usando de una manera sostenible o no. De esta manera, en conjunto, entre todos y con cada una de las comunidades, y de una manera concertada, se diseñan y se eh, llevan a cabo medidas de manejo que propendan por un uso sostenible para que las comunidades puedan seguir disponiendo en su seguridad alimentaria de estas especies sin agotarlas. Para mí como monitor de fauna significa eh, como la prevención de consumo de fauna. Puede decir que debemos que saber controlar lo que tenemos en nuestro alrededor, porque eso es para nosotros, para el bien de nosotros, y si no, si no la sabemos controlarlo, entonces el riesgo que ocurre es para nosotros también. Para, para... Que yo pueda enseñar a la comunidad para decirle, para, como, para hacer cómo se puede mantener los animales para que, para que también podemos tener animales, todos los animales, los pequeños, y mantener y tener más, más adelante para el futuro todo. He, he aprendido con, con la gente, cómo tenía que capturar, cómo tenía que conservar a todos los animales que que viven en el región más que todo y eso es lo que yo siempre analizo en esa parte tarde temprano pues ya los hijos que vienen atrás para sostener la vida de ellos también es como si igual como teníamos antes bueno con los afiches que me dan los lo llevo en la comunidad entonces le, les explico a ellos en qué que por ejemplo especies no debemos cazar cuando están en momento de reproducción y qué especies están disminuyendo, que ya no se consiguen. Eso le explico yo a ellos dentro de mi comunidad, cuando estoy en la comunidad. Pues ese monitoreo de fauna me sirve para que, para que esa, esa especie que, están, que está desapareciendo, monitoreando esa, pues uno le explica, trata bueno, explica a la, a la gente de la comunidad, bueno, esa especie se está escaseando, entonces vamos a conservar, vamos a cuidar a esas a esa especies de animales